Se encuentran a la mitad de la nada. La tierra yerma los reclama. Se topa con una piedra. ¿Qué hace? ¡Mateo la piedra! Patear la piedra todo pierde significado. La crisis existencial se apodera. ¡Ey! ¡No puedes decirme qué pensar! Ok. Tira, Will. ¡Ah! Tres. ¿Qué es piedra? Materia oscura. ¿Por qué me ignoras? La vida se aleja brincos de ti. Enano y piedra juntos al fin. Te vuelves loca y mueres. ¿Tú qué haces? seguir así. Las partidas no duran más de 15 minutos y siempre nos paraliza una estúpida roca. Piedra. Es hora de llamarlo. Sí. No te atrevas. Hazlo. Hola. Necesitamos un nuevo amo del calabozo. Sí. Está Larry. ¿Sí? Perfecto. iré enseguida. Sí. ¡Oh! ¡Satanicus! Satanicus. Sí, soy yo, Satanicus, su amo del calabozo. Sí, sí, sí, sí, sí. Prepárense para la más oscura y épica aventura. Oh, viejo, esto va a pestar. Sí que lo hará. ¿Ah? como toda buena historia, esta aventura comienza en una taberna donde un mago, un orco ¿Eh? y un enano conocen un ¿Eh? fornido, <risa> El misterioso, no! rey pardo, gromante Aventureros, nuestra misión consiste en rescatar a la princesa iridrial de las garras del malvado rey reptiliano Croc. Cliché. Acabemos con esto. ¡Alto! Necesitan un guía para esta misión. No. ¡No puedes hacer eso! El bardo oscuro los guía a la mazmorra. ¡Aventureros! ¡Frente a nosotros! Grundal la olvidada. Está olvidada. ¿Cómo la recordaste? ¡Ay, ¡Ataque sorpresa! ¿Ah? Unos orcos fornidos salen de la nave y golpean a Grosh! Pero no te preocupes, yo te salvaré. A este güey lo matamos. Ya tengo un plan. Sí. La mazmorra está repleta de peligros, monstruos y cosas que ponen a prueba el valor de un guerrero. ¡Más de un hombre ha llorado por su mamá en los oscuros rincones de Gruntal! ¡Por fin! ¡No! ¡Sí! Tanzanicus el Terrible es victorioso una vez más! Es hora. ¡No nos dejas jugar! contra de las reglas. Esto es un típico caso de una partida desbalanceada. Un buen amo del calabozo no permitiría personajes de nivel 20 con otros de nivel 5. ¡El amo del calabozo soy yo! Gracias.